Hoy la gente ha abandonado las plazas públicas, ha abandonado los parques y se ha ido a los centros comerciales. El Corredor Cultural Chapultepec, Zona Rosa, va a invitar de nuevo a la ciudadanía a que disfrute el espacio público.